Y voceando. ¡Ay, por la rata que se me ha matado mi hijo! La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones. Al Rey de España no, porque es mi padre. ¡Hostia, tío! ¡Que no lo han Me gusta mucho los coches Y me gusta tiender porque. ha sacado en futuro de mayo y tener un buen trabajo. Vaya, tía. Venir, venir a por mí, pero con la cara destapada, ¿eh? Venir a por mí, venir a daros de de hostias conmigo, hijos de puta. Tu tu ta, tu tu ta, tu tu ta, tu tu ta, me voy a la tunara, tu tu tu ta, me voy a la tunara, pa, jabentecan, me voy a la tunara, pa, jabentecan. Los bicletas también vienen de trance. Eh, sí, eran unos 6 motoristas que eran motos.